¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Existe una regla básica que alega que tú, estilócrata, no puedes ser todas las cosas a la misma vez. Es decir, no puedes ser el deportista y también ser el oficinista o el líder de una empresa y el amante de la moda callejera. Esta es una regla pues muchas marcas tienen muy presente a sus nichos de consumidores, pero de alguna manera la marca Champion no la aplica para sus productos a pesar de ser una marca de ropa y calzado deportivo, ya que también posee un aura de marca de lujo con alta estima por parte de muchos grupos urbanos como los raperos, los modistas urbanos, los diseñadores, así como de las modelos. Por este motivo, amigos estilócrata, hoy hablaremos acerca de la marca Champion para después enfocarnos en sus tenis. Esta es una breve historia. Fundada en 1919 por los hermanos de Nueva York,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 y técnicas de flocado en la ropa y la invención del primer sujetador deportivo. Estilo de un campeón El patrocinio con equipos deportivos, la marca llegó a la cima en los años 60 y después encontró otra fórmula para el éxito, el rediseño de la marca. El icónico logo de la C, que fue colocada discretamente en la manga izquierda o en el pecho de los uniformes deportivos. El logo proporcionó un sello de calidad, pero también para brindar espacio para las insignias del equipo y los números de jugadores. Es decir, el mismo logotipo invitaba a los clubes y equipos deportivos a unirse con patrocinios que logró con la NFL y la NBA y la Asociación Nacional de Atletas Colegiados. Fue en 1980 cuando por fin los productos abrieron sus puertas en tiendas para consumidores regulares. Así como en 1989 se extendió al mundo y que no tardó en convertirse en el sello de los raperos, los skaters y la moda callejera. Estilócrata, si quieres saber más de marcas de tenis y cansado masculino, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir las notificaciones de actualizaciones del canal. Y continuamos. TENIS CHAMPION Con unos TENIS CHAMPION conquistas la calle, el gimnasio, la pista o cualquier lugar que se encuentre ante ti, ya que esta marca cuenta con combinaciones que te rinden en todo momento. Sus modelos de tenis cuentan con cordones para un buen ajuste, forros suaves, plantillas de espuma de memoria acolchada para mayor comodidad, una suela exterior que aguanta la fricción del austero sendero, el pavimento o las canchas deportivas. Algunos modelos poseen una ligera célula comprimida para el retorno de energía y comodidad adicional, pero eso sí, con los materiales hechos a mano. Ese es su dello de lujo. Los Tenis Champion no solo destacan por sus pulcros diseños, colores y materiales sino que tienen una calidad y durabilidad comparada a la marca Nike solo que 25 al 50% más barata tal vez no sean tan estilísticos como un Nike pero la calidad y el precio son una razón de su realce en estos últimos años hoy Champion está en todas partes el regreso de sus preciadas prendas deportivas y sus tenis con acabados de primera calidad sus botas de baloncesto retro y una línea de tenis premium han marcado su gran regreso Recuerda estilócrata, 100 años es mucho tiempo Y la credibilidad de la marca no es de suerte, sino de confianza Y Champion está en ello desde hace 100 años Por lo que sus tenis claramente son de buena calidad Con un sello de alta moda y prestigio Anímate a probarlos Y si este video te gustó dale like Compártelo con tus amigos Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Subimos videos todos los días Hasta la próxima amigos